viaje tranquilo el viaje viaje tranquilo me tomaré una foto regreso luego más pronto creen que viene la palabra Perú? Que hasta ahora hay bastante discusión frente a eso, ¿no? Entonces, sí, el Perú. Tiene que ser interactivo esto, no es un monólogo, yo no voy a hablar, tenemos que dialogar. No. A ver, tiene Perucho, tiene dos connotaciones. Okay, yeah. eh, estas tierras fueron encomendadas a Perú después, por cariño le decían Perucho, Perú, uh -huh. Y esa connotación también, y también uh -huh. se dice que gente del Perú fue traído justamente para acá. Muy bien, muy bien. Bueno, hay tres, yo le voy a anexar un más. El cacique, Virucho, el señor de los alanzas, Virucho. Creo que me debería un poco más de entender, ¿no? ¿Quién me dice el nombre propio de este cacique? Cacique Muenango. Muenango, gracias. Cuando nosotros encontremos las, las terminaciones, Ango, cuento, quilago, estamos hablando de... Señoríos étnicos, de caciques principales. Muenango es justo uno de los señores principales. Pero Muenango ha sido olvidado oficialmente y ha sido arbitrariamente olvidado. ¿Qué sabemos de Nazacotapuento? Mucho. ¿Qué sabemos de Pinta? Demasiado. ¿Qué sabemos de Nazacotapuento? De, de Muenango. Nada, casi nada. Vamos a ir viendo quién fue, ¿no? Listo. Ya, entre lo que decía nuestro amigo, estas dos cosas, ¿no? Recordemos que estamos en el inicio de la doctrina ya en la colonia, porque de ahí tenemos los textos, ¿no es cierto? Llegan los franciscanos a Quito, llega el fray Codocorriqui con sus espiritas de, de, de trigo, sí. y llega el padre Pedro gocián El padre, el fray Pedro Gocciano, llegan a Perú a abrir la doctrina cristiana a, a por, el, por el encomendero, ellos llegan a evangelizar a los indígenas desde entonces. Padre Pedro que pues ustedes saben que es la eminencia de la escuela quiteña, ¿no es cierto? El retablo de San Francisco, el principal de los cuatro arcángeles, es obra de él. Todos los cuadros significativos más grandes de la, de la escuela quiteña son de él. Pero él llega acá a Perú. Y llega el padre rico que todo el mundo le dice que no es que nada más, nada menos que eh, Franco Docorico. Ellos abren la doctrina acá. Pero entonces, esos son españoles y la moda ahí era, vale un Perú. Entonces, cuando decías, vale un Perú, ¿qué significa? ¿Qué te encontraste el tesoro más grande? Eso decía, ¿no? Vale un hostia, vale un Perú. Te hiciste millonario en otras palabras. Eso si encontraste el tesoro más grande, será vale un Perú. Entonces, también lo que dice el compañero es cierto. Los incas trajeron mucha eh, población eh, cautiva para acá, establecieron acá mis macunas, pero no, al parecer no son del Alto Perú de Bolivia como los de Cayambe, por ejemplo, ¿no? Los pueblos Coyas de Cayambe son diferentes por el fenotipo nuestro, más pequeños, la, la, la, la cara diferente, acá somos un poco más diferentes, y siempre he preguntado por qué no hay poblaciones indígenas a partir de Cochasquí para acá, por cambio de aquí para allá si tenemos una gran cantidad. Hay hechos que van marcando esta, esta diferenciación. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poquito porque ya no hay. Dice, ¿de dónde entonces viene el nombre de Perucho? Algunos afirman que del cacique de Alance. Este cacique de Alance no es nada más que el general Buenango. ¿Lo escribe Cóbaro Malín. ¿Sí? Este cacique que se llamaba Virucho, cooperó eficazmente contra la conquista incásica del señor de Añanquito y que aún luchó en mocha la playa de palcachu y que cuando vinieron los españoles establecieron los misioneros franciscanos, este cacique, viejo pero vigoroso, lleno de autoridad, auxilió eficazmente a la conversión de los indígenas, aún a los pueblos de Marchinguí y Tocantí. Fue utilizado también por los españoles, ¿no? O sea, Reitero nuevamente, Moenango era un señor étnico, no era cualquier ser humano, es un cacique de los principales. ¿Merece que se rescate la memoria de él? Por supuesto, por supuesto. Tenemos una deuda con eso. Vamos. Se puede decir, bueno, la doctrina franciscana en 1580 se establece en Perú, ¿no? Entra ya el cambio de cultivos, domesticación, introducción de otras especies, mil macunas, etc. A propósito, Alchipichi, según John Murra, según eh, Jorge Marcos, varios arqueólogos y investigadores, fue una colonia multietnica parecida a la de eh, del Norte, a los del Norte, ¿no? Y vampiro por en Alchipichi estaba la mayor cantidad de concentración de etnias de todo el Tamantinsul. Es una colonia multietnica. En Alchipichi se cultivaba el algodón, el ají, la coca. Roca. La coca, anoche hablábamos de tartas, en 1534 fue llevada al Perú, la especie que tenemos acá, y se adaptó totalmente al Perú y el Alto Perú, que es el Mexicano Bolívar. La coca fue llevada de aquí, de Antipichí, al Perú por los incas. Así de así de tajante. ¿Sí ven? A su vez los incas trajeron para nosotros, ¿cuál es el plato nacional que los estudiantes de la Universidad Central comen? Los evi, chochos. El chocho no es de acá, por si acaso. El tauri no es, es cusqueño. Pero se adaptó también acá y que se volvió un plato de la gastronomía ecuatoriana en chocho. Y los chochos con tostades, ya es imposible nosotros no. abstraernos de eso. ¿Sí Entonces también no solo las personas migraron, sino las plantas y los conocimientos de la alimentación y la salud. Si sí, vamos viendo, ¿no? Entonces tenemos que hacer un largo trabajo, una mica, de poder nosotros eh, unificar criterios, pero sobre todo poner en valor lo que somos. Y eso es lo que tenemos en el objetivo: que la pintura, que el arte sea un gancho, pero también las otras etnociencias que se llaman, ¿no es cierto? La etnobotánica, la etnoastronomía, que no está trabajada mucho acá, la etnomatemática. La Universidad Central está haciendo un gran trabajo a través del Instituto de Etnociencias, está ya dando cursos a los profesores de matemática y física para que no maltraten a esos babas de la escuela y el colegio, matizándoles con el sistema obsoleto de enseñar matemáticas. Nuestros indígenas manejaban la tartana una belleza. ¿Sí? La tartana es el sistema contable nuestro, es pre-inca, no es de los incas. Es invento del pueblo cañero, los incas la adaptaron. La particularidad del pueblo inca que fue una cultura sintética, fueron muy inteligentes de ellos el rato de coger todos los conocimientos y los amautas que hicieron a poner en el conocimiento y la transmisión, esto es nuestro, esto es nuestro, esto es nuestro, y tuvieron esa precaución de recoger todo y hacerse como ellos los inventores. Falso, no cierto, mucha falsedad. Entonces continuamos, ¿no? Se puede también decir que la tribu que vivía junto a la mentada laguna, que se extingue, se llamaba virucho. Porque en lengua colorada virus significa laguna y la desinencia Cho significa descanso, estabilidad. ¿Qué significaría entonces? Virucho sería laguna quieta o pacífica. Apenas fundada la ciudad de Quito y pacificada la tierra, los españoles andaban por todas las regiones husmeando y buscando los mejores sitios para formar sus estancias y recibir las encomiendas de indios de parte de la corona. Para descubrir esta región tenía que venir por las pampas de Tanlawa o por las playas de Chaguayaco y Huatos, la región izquierda de Guayabamba, casi todo es triste. Pero al llegar a ese oasis de verdura y fertilidad, de sembríos, de casas, de bosques, al admirados, Perú, vale un Perú. Entonces ya como decimos, ¿no? Y cho es significa tranquilo, dulce, agradable. Entonces, un perú chiquito, un lugar de descanso, eso significa perú. ¿Qué les parece esto? Bellísimo, ¿no? Entonces, miren esto, contarles a nuestros guaguas va a tener mucho significado. Cuando nosotros decimos, mira, llevamos acá, aquí estuvo la laguna, aquí nació esto, aquí están nuestras leyendas, aquí está nuestra cosmovisión. Yo agradezco lo que en Perucho están haciendo, realmente la ruta de las haciendas le agradezco, le agradezco a todos, pero tenemos que darle ese contexto histórico también. Las haciendas están enfocadas más en la colonia, más en el tema moderno, pero necesitamos volver los ojos y nuestra mirada al pasado, porque ahí está nuestro senso. O sea, ahí está. Y entonces quiero que visualicen que la historia no es esa, esos artefactos viejos del museo, de cosas viejas, desvencijadas sino que la historia está más viva que en nosotros, que la historia nos sirve para entendernos, para comprender, para empoderarnos, para amar más, para disfrutar más. Eso, para disfrutar, lo ¿no? que dicen esos lugares pacíficos, amigables, esos lugares de descanso que los españoles y cusqueños tanto ansiaron y encontraron acá. Por favor. entonces. Bueno, es pues el señor, el señor Mirucho, comandante o jefe de los alances. Entonces, ya ¿a dónde nos venimos? Para acá, Todo el sector se va a llamar alance o todo. O sea, me disculpa hoy esto, pero sí, sí. Incluido Martín, ¿no? Claro, claro. Y, y por eso es completamente correcto. Eso Además, me encanta, que hagamos rescatar, un conversatorio. Respetar el nombre de Alansi para es. toda esta región. Alansi quizá ya son los nombres originarios este. nuestros. Pero así Aquí. me queda ahí un poco, perdón, claro, eh, claro. esto de que hubo una laguna entre los mineras de Perucho y, y Guilla O sea, por la densidad que hoy existe el suelo, ¿no? Ahora esa... bueno, yo le comento. Ajá. Si usted baja al Pisque, ¿no es cierto? De Guayabamba al Pisque, ¿qué miramos ahí en las capas geológicas? Todo, vemos de todo, ¿no? Colores, texturas. Eso fue una gran laguna en el Cuaternario. Esa fue una gran laguna que quedó reemplazada por la erupción de, de Mojano. O sea, del gran Mojano de los grandes de lagunas, se regó por todo lado y quedó estancada el agua. A llenarse con los deliegos del Cayambe empieza el río Pisque a drenar y se abre y se forma la cuenca del Pisque y se une al saigua o Guayabamba. El nombre antiguo de Guayabamba no es Guayabamba, los incas le bautizan como llanura verde. El propio nombre es Chaigua. Hasta suena bonito los nombres, ¿no es cierto? Quizaya, ¿dónde el lugar del sol? En la mitad del sol estoy viviendo en Chucay. Eso somos nosotros. Bueno, continuamos. O sea, esto da para mucho, para mucho, para mucho, ¿no? Sí.